¿Cómo le va don Cristian? Démosle cuatro mantanos. Ya, vamos. Vamos. Sí. Déjame darle una vuelta. <risa> Para cachar en qué estáis bajando, bol? <risa> <risa> <risa> Ya comprendí. Lo más acuático frena poco, tiene la T super larga y el manubrio súper angosto, a lo old school. Se rumorea que Cristian es la futura promesa del mountain bike acá en Bichuquén, hijo de un gran amigo, así que un saludo a Carlitos y vamos a ver cómo nos va en la bajadita. Sí. Dale con cuidado, man. 我沒有拿 Eh, uno solio va a in bici, Danny, stay on your bike! Fondo! Baila raja, Juan! Espérame, Juan! ¡Paremos acá! ¡Paremos acá! ¿Te pasaste? Yo sé que esos neumáticos no tienen agarre Yo sé que sabéis si no frena mucho Bye, fuerte, weón! Ay, en las curvas Trata de evitar sacar patas sí. Es muy de moto, de moto sí. Costumbre de moto, claro Ahí en cambio, si estáis doblando a la izquierda baja Bajáis el pie a full Cruzáis los hombros, miráis para dónde vais y que la cola derrape. Lo importante es donde ya hay la delantera. No, bueno, te poní una bici rica y me voláis la ra Te puede ver la mitad de la técnica porque está concentrado en seguirte, bueno. Esta está buena para practicar. Sin sacar el pie, hay que choque que bajáis el de afuera y el otro lo tenía acá. La diferencia entre dejarlo y no dejarlo es esta. No cambiáis nada tu posición. Va a estar ahí por si se te va y apoyar rápido, pero no lo sacáis al tiro Tranquilo, weón. <risas> Esa descontrolada te hace sacar la pata Chico, Si le entráis porque caché que entraste fuerte con todo, se te fue la bici apoyaste la pata, perdiste un poco de velocidad y saliste más lento Claro, trata de entrar un poquito más despacio y todo controlado, voy a tratar de hacer una yo. Fíjate que trato de mirar Bien donde meto la rueda delante. Esa es la que necesita el agarre. La de atrás. Si la de delante no se va, la de atrás si se va se va a ir poquito, igual vaya a mantener velocidad. Lo mejor en estricto rigor es que no derrape. Para que sea más eficiente. ¿Cachai que no le entré tan fuerte ni tan espectacular? Pero salió rápido la IC. Wow, eso es lo que te dije arriba estáis haciendo esto, mira pareciera que aquí entráis y miráis como para hacer backflip así te vais para allá entonces la bici que va por allá lejos sin peso en la rueda entera se va entera Oye, tú ya estás acá cuando la bici todavía no ha terminado de volar. si te fijaste ya estaba acá arriba todavía pidiéndole a donde quería ir no te tiré así a morir sino que Mira para dónde vais y la de ahí un poquito la bici ¿Cachai? Porque si te la de ahí con la bici es demasiado ¡Eso! Es que yo entro como para Ponte tú ese, el juego de miradas también es súper importante Cuando ya estáis entrando fuerte como lo estáis haciendo Tu primera mirada Es donde te vaya a apoyar Porque aquí tú decís ya, voy a mantener la bici arriba, arriba, arriba pero aquí viene mi apoyo y una vez que ya estáis llegando acá, miráis para dónde vais. Porque si no, podéis pensar que la curva va para allá y, y vaya a ir para allá, ¿cachai? En cambio, si miráis primero este punto y después este punto, que son solo dos, vaya a salir derechito. Entonces mientras frenáis, llegáis a tu primer punto. Y cuando ya le soltáis todo y queréis salir para donde queréis ir, miráis lo que viene. ¡Muy bien! ¡Woo! agarró vuelo! ¿Qué era lo último que te iba a decir? Ah, Ya teniendo eso listo vaya a cachar que aquí Le podéis meter más peso al manubrio Ir de, de, de Llevar tu peso un pelito más para adelante para darle más agarro a la rueda delantera en la mitad de la curva Claro, en estricto rigor en toda la curva, pero como vais frenando al principio, he echado para atrás Y una vez que dejáis de frenar, y agarra la rueda delantera, mira ¡Uf! Lo voy a hacer despacito para que cachéis todo el movimiento Freno, miro para donde voy, aquí ya me decido y... No me gusta explicarlo mientras lo hago, pero es más o menos así Cuando entráis fuerte tiene más sentido porque ahora viste como que me eché para adelante y no, no fue fluido Lo voy a hacer rápido para ver si es que sale más fluido porque eso se vio como... lo sentí raro ¿Cachai que ahí tiene más sentido? Ahí claro. el fondo la, la rueda delantera no la despreocupáis en ningún momento de la curva. Tenéis que estar atentos a que tenga peso y tenga agarre. Os estáis doblando mucho mejor. Antes te estáis mandando a lo loco. ¿Practicamos una para el otro lado? Como esa quizás. Esa no tiene peralteza esa entretenida. Esta es de esas curvas en las que... En la curva en sí, estas esta son divertidas porque mira, acá no tenéis mucho agarre para darle dirección. Y ese es el único apoyo que tenéis, entre comillas, que lo tenéis que ocupar bien porque si te pasáis donde estáis, ¿Te se te va todo el agarre. Entonces aquí, pie afuera abajo, bici y, día, y tratando de mantener tu... Tra tratando de doblar lo más posible hasta tu apoyo. Entonces vais a entrar aquí, aquí. Yo le hago, la presiono para sacarla para donde quiero ir. ¿Cachai? Te lo muestro una vez. Cuando digo apretarla, eso es mantener el agarre. Vengo acá, la apreto y miro para dónde voy, miro para donde voy y aquí me apoyo. Dale. Bien. Uy. Bien. Hizo... Pero bien, todo el movimiento estaba bacán. Dale una vez más. ¿Qué edad tenéis, Cristian? Tengo cumplido hace poco. Recién mayor de A. Motivado, güey. Usa, Usa fuerte el apoyo para que no te vayáis para abajo. Bien, bien. Eso, bien. Nunca te olvides de esos tips. Apretar la bici y cuando no tenía agarre. No es necesario que sean todas las curvas, pero cuando no tenía agarre, ahí. Cruzáis tu hombro arriba del manubrio un poco. Lo otro, mirar a dónde vaya a apoyarte y para dónde queréis ir. Y con eso ya estáis para practicar harto y empezar a meterte cada vez más fuerte. Baje vos. ¿Te sigo? Como o, o si queréis me seguís para que vayáis viendo técnica. Y ya, no. ya, bacán. No, no puedo <risa> Se empiezan a fundir. Sí. Si te creo esta parte que viene es parada. Sí, por eso yo siempre lo hago de la última, porque el taco de atrás sabes que le cuesta frenar en la última parte. En la última parte ya no tenéis freno trasero. <risa> Psh, démosle. <Sí. risa> Bacán weón. Oh, oh, bacán. ¿A qué huele ese freno? Está reventado ya. <ríe> ya no va mal la no, verdad. Te explicaría un poco cómo bombear, pero lo que te vi andando iba y copiando así. Buf. Sí, copio harto en la... Porque no me gusta saltar tampoco mucho porque... Para que me okay, me aguante me la bici, sí. No, pero la, las copiáis y sacarle velocidad. Ahí en una de las curvas caché que, que agarraste mucho vuelo y dije no. Sabe lo que está haciendo. <ríe> cuando chico todo se ha arreglado con doble 40 y una ya de una eh, francesa un francés vale, y listo le quitáis todos los señales de la bici esto lo hiciste tú ¿o no? todo allá todo esto, todo esto está acá. Sí. te voy a dar un solo tip las bicis son más largas que, que esa rampita entonces el otro día los vimos y bueno la idea está buenísima pero falta que te quepa la bici un poco más por lo menos la mitad que esto está muy rampeado, muy pupeado entonces de aquí hasta acá vais a tener una curva suave ¿te fijáis? trae tu bicicleta <risa> no te quedes dormido buen. ¿cachai? este si lo continuáis de aquí hasta acá te queda suavecito el salto no es tan difícil hacerlo el tema es la recibía para que no sea dura Ponte tú, que este podría haber sido de allá, un poquito más hacia arriba Entonces salí de aquí para allá, la de la bici un poco, y aquí tenía una recibida Ponte tú, otra línea podría haber sido para ocupar esta, desde allá Entonces arriba de este tronco ponte tú, le hacía un saltito y ahí tenía la recepción Eso es lo principal a pensar antes de hacer un salto, pero con ese tronco que moviste uh, Está weón, respetable, tenemos que hacer ese salto que te decía allá arriba buen muy poco trabajo, un salto muy rico ah, ¡Oh! piña ¡Oh! ¡Oh! Oh, qué estilo no tener los saltos en las patas como la metiste ahí bye voy. bye, bye. <ríe> uh. oh. <ríe> Es muy buena, es muy intensa y muy corta. Sí. Yo el otro día vine a Capela, me cruzo de acá a la izquierda para acá arriba. Sí, música, otra vez estoy Llegué con poco vuelo y hice así: ¡Pum! Desapareció la bici. Dale, dale. Oh, está traicionera esa curva, man. Oh. oh, de nuevo que he enganchado acá. Oh. Oh, no veo nada. Yeah. Este pino no tenía ni un futuro porque estaba de parásito de este, así que yeah. no pasa nada. Cuando ya juntáis a tres buenos que andan en bici, yeah. las malas ideas vienen. Va a haber que picar sus restos. Yo limpiaría primero, para que se nos agarre bien la tierra. Ya, volvemos en un ratito. Ahora le voy a dar la excusa a la cámara porque estuviste parado todo el timelapse. Porque estoy resfriado y estoy con todo. Pobre niño no puede respirar. Vamos cómo nos va. Va a quedar bueno, ¿no? ¿Se marcó mucho? Más fuerte. ¡Aguantó caleta! ¡Tenemos un salto rico! Cuando esté duro te va a expulsar para arriba Tienes que practicar este salto, cabrón. está rico Estoy saliendo full por la punta, así que Va que reforzar acá o Cortar un poco acá, pero estamos muy cerca de ese pino ¡Bacán chiquillo! Bueno. ¿Qué pone ese? Está acá, al lado ¡Oh, está bueno! ¡Oh, está rico! Ahora sí quedó más duro Tú competís, ¿no? No, no compito nada ¿No? ¿No te gusta? De repente me meto a competencias para lesear, pero me gusta más pasarlo bien Pedalear por pedalear uh. Cabrón loco, weón. La pedalea te deja loco, weón. Yo estoy cayendo muy arriba, weón. Hay como que te dije llevaste fuego hacia la derecha, casi de hecho para allá. Te graba una de acá, tío. go, go, go, go, go! go. justo arriba ¿queréis probar Cristian? No se hace el caballito en doble no, dale nomás oh cuidado bueno. la sentí extraña en esa como que hay flotando Sí, porque hay como hay distintos pedalear en doble en rigia. y eso que está deficiente para pedalear si sí, hay otras que se valen van para atrás se unen se te sentís que pedalear ahí así sí. <risa> viéndoselo todo bueno Justo por aquí oh. A ah, ver, no, tranquilo Acá cuando chico yo tenía un step down Aquí Shum. Buenos tiempos acá cuando cabre chico weón. Bueno. no me no, no, arrepiento de que me hayas sacado Día completo Monte bike y ahora estás más sano que antes Ya cabrón, yo a ver a la familia weón. Bueno. Sí, Me queda este en mi penúltimo día acá Somos. Nos vemos cabrón, un gustazo Cristian